¿cómo están? Bienvenidos al cringe para... No. Ok, hoy definitivamente no era día de video, pero mucha gente me pidió, o sea, bueno, me llegaron un montón de mensajes a raíz de que surgió nuevamente algo en Facebook. Y esto ya es algo no tan novedoso, que haya muchos perfiles raros en Facebook, pero eso no quita que sean creepies y que quieras verlos. Esto, o sea fue hoy, ¿ok? Esto se dio hoy, entonces ni siquiera me dio como mucho tiempo de investigar qué estaba pasando, así que lo que se me ocurrió fue hacer un tipo de reacción. Si ustedes no se animan a meterse a ver qué es lo que sube esta persona y demás, no se preocupen que aquí nos vamos a meter a ver. Así que bueno, vamos a estar viendo el curioso perfil de Alan G. Lemsi. Que está surgiendo en Facebook Que tiene muchas cosas perturbadoras Y posiblemente, si una vez se los aviso Seguramente voy a tener que Ponerle ahí como pixeleado En alguna que otra cosa porque pues se supone que eso está muy creepy, ¿ok? Y si en el perfil pasado de Axel no pude poner muchas cosas, me imagino que aquí tampoco. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata todo este perfil. Vamos a reaccionar ustedes y yo. Bueno, no reaccionar, pero vamos a ver juntos de qué se trata. Y, pues, sí, ver de qué es esto. Aquí rápidamente les dejo mi TikTok. Si me quieren seguir por allá, ya somos más de mil, pues, por ahí los espero. Aquí les dejo mi Instagram. Yo les recomiendo seguirme por allá porque, pues, cualquier cosa que pasa con algún caso de más, pues, ahí se los dejo. Y en la parte de aquí voy a estar poniéndoles mi Facebook, todos los días subo memes por allá quieren ver momazos, ok? ahora sí, vámonos directo acá a mi pantalla ok, no sé si me voy a poner yo como que en un recuadrito y en grande esto, no sé pero bueno, a ver, vamos a ver vamos a estar grabando mi pantalla justo en 3, 2, 1 ok, como están viendo eh, el perfil se llama Alam G. Lemcy la verdad es que sí me costó un poco de trabajo llegar a este porque Ay, pues ya hay un montón de perfiles iguales Pero creo que este sí es el legítimo Por la foto de portada Que es lo primero que vamos a estar viendo Vamos a abrir la foto de portada Lo subió el 4 de julio Ah, o sea, ¿hoy es julio? No, hoy es agosto Ok, ya tiene un mes Vean la foto Es como una, unos niños cantando Pero pues, singulares los niños Digo, son raros Ok, tienen caras raras Y dice que... Eh, tienen que hablar como de destruir la sinfonía del silencio ba, ba, ba, pomet. Ok, eso es lo primero que vemos Su foto de perfil ah, Carga, carga Es simplemente como una imagen O sea, como una sombra Una foto de alguien Pero así como borrosito, medio producido Quiero decir yo ok lo que les digo, no sé realmente si este es el perfil Creo que sí, de todos modos vamos a, a checar varios eh, después de este Lo primero que podemos ver es aquí en detalles Que es como la descripción de su perfil Dice 93, 93, 93, Boystown, Hot eh, Dog Pasta Onion y R&M A este punto ya tiene 26 mil seguidores nada más y nada menos A este punto ya no le puedes mandar... Solicitud de amistad, si te fijan, solo dice seguir y mandar mensaje. Subió hace una hora esto. Ok, vimos al final, pero creo que es un accidente, a ver. Ok. Sí. Son videos no, no muy agradables. Pues las reacciones ya saben, ¿no? Vean, o sea, más de mil. Ok. Esta la subió hace 16 horas y dice "Buen apetito, o sea, buen apetito y un código. Eh, es como código binario. Vamos a vamos a traducirlo. ¿Qué quiere decir? O sea, es un número que solamente decía "Ahora" y un 3. Bueno. "Buen apetito ahora y un 3", tiene vamos a abrir la imagen. Mm, es como alguien Sí como que le borraron la cara Y tiene unos números aquí encima Si ¿sí, sí los pueden ver Y dice El diablo adora como esconder secretos Especialmente esos que devoran el alma del hombre 9393-93 No se preocupen En un ratito vamos a averiguar Qué es esto del 9393 um, Todo muy bien Aquí está Cardi B Pero hay unos patas, unos pies, son como... parece como de un cadáver, porque pues uno ni siquiera acaba en pata. Bueno, en pata en pie. Ok, aquí fíjense cómo esta ya está tapada. Dice que esta foto podría mostrar contenido violento. Posibleme, yo lo voy a ver, pero posiblemente no se los voy a poder poner. Así que les voy a poner en ver foto. Ah. Y dice, odio mi cabello. Y pues bueno, básicamente lo que hay en esta foto... Es como como si lo hubieran cortado como esta parte Lo que es el cuero cabelludo y si lo hubieran arrancado a alguien Descripción gráfica así tal cual Ok, esta siguiente foto que subió hace seis días dice Ejecución, hermano, ángel y un número 87, 88, 10, 13 Y es como un ovni, tiene un ojo en medio Y sigue teniendo estos números aquí alrededor No sé qué signifique pero ven según yo esto es un ojo pues parece un ovni, vean dónde están los brazos Ovni Seguimos con las imágenes que están tapadas ¡Ah! ¡Ah! Ojalá eso no lo hubiera visto Maldita sea Odio esas imágenes Ay no ¿Se acuerdan de la película del de aro? Donde se veía así como que le entraba un tornillo De este lado, un clavo Y le uh, y levantaba la uña del otro lado Así, ¡Ah! odio esas imágenes Ok, vemos otro código binario Y un perfil otra vez, o sea, otro perfil diferente Vamos a ver lo que dice primero el código binario Nuestro super traductor Si caminas con cuidado, no pasa nada Esteban Eso es lo que quiere decir en esta publicación que puso el 28 de julio Y nos da... Son como dos perfiles diferentes De, de Facebook Vamos al primero ¡Ah! Este es Esteban, pero Esteban ya no tiene absolutamente nada Tampoco se le puede mandar nada No sé qué habrá pasado con ese Esteban pero pues ya borró casi casi todo su perfil. Ok, me dio un poco de miedo. Mencionó a alguien y es este perfil que se llama Senja Leamsi. Su última publicación pública pues fue el 19 de julio, vamos a ver. Dice aquí, nombre, ¿qué es lo que ves, Eli? Dice que el sonido está editado, que mide... Bueno, o sea, que dura 36 segundos, vamos a oír. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que ves, Eli? ¿No despiertes todavía? Eh, ¿Tenemos todavía como unas pruebas para ti? El 17 de julio puso Otro ángel volará Lo puso creo que en ruso Que me imagino que es lo que dice justo aquí Otro ángel volará Que dice que es el, el 19 de julio Del 2020 Alguien volará, es decir, dos días después de que publicó esto Pero pues después no puso nada Otro video raro Ya no sé qué tanto quiero seguir viendo estos perfiles. Y eso es todo. Este último video que vimos es todo. Lo publicó el primero de julio, tiene más de un mes, y aquí hay ya un puntito de que ya no hay nada más atrás de este perfil que esta persona etiquetó, además de Esteban. Y capaz si ese Esteban es el otro ángel que volará, y por eso es que su perfil ya está así como... Puede ser... Puede ser una teoría. Ok, sigamos un poco más abajo. Pues sí, otro mensaje con código binario, etiquetando a la misma persona que ya vimos ahorita. Vamos a traducir lo que dice. Y dice Ian Sebastián. Ian Sebastián. ¡Ah! No, no, no. Ay no, conforme más y más y más y más y más y más y más y más, sigo entrando y sigo viendo publicaciones así como... No, y no, y no. A ver, acá hay otro video que dice amo Rusia. Ok, esta no está tan mal y dice La gente y sus fetiches son increíblemente raros O lo dice el perfil que sube puras cosas de accidentes y cosas así En esta dice Yo y mi amigo del sótano Solo algunos juguetes en mi sótano Este dice Video maldito, toma una ducha. Ok, fantasmitas, definitivamente si ustedes son sensibles como imágenes fuertes, uh, imágenes con el líquido rojo que nos sale del cuerpo y demás cosas, no entra a este perfil. Conforme vas baje y baja y baja y baje, no paran las publicaciones así raras, de cosas malditas, de imágenes de accidentes, de imágenes así raras y me siento extraña, te causa sentimientos extraños no sé si porque a mí sinceramente es que no me gusta este tipo de imágenes de ver como cuando investigador forense me dijo así de que oye, este pues si nos seguimos en Instagram nomás nos vas mis fotos porque están así yo así como, ok, vi algunas y yo pues no, las de investigador forense no están tanto como las que vi aquí porque esto ya es como más para ser un poco grotesco, no informativo, entonces ah, absténganse si no les gusta este tipo de imágenes, si lo quieren ir a ver pues ya es bajo su propio riesgo pero pues yo les recomendaría que no lo hicieran ya para no quedarnos con la duda de qué significaba el 93-93 93, se dice aquí que es eh, una enumeración de las palabras griegas ágape y pelema que se traducen en amor y voluntad respectivamente pero bueno fantasmitas esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya quitado la curiosidad y demás sobre lo que es esta cuenta, créanme que no sé si... Más, más bien, es una persona como que no tiene mucho que hacer y le gusta postear este tipo de cosas. Y pues va como jalando la atención porque no hay mucha gente que tolere o quiera ver este tipo de contenido. Y mucho menos como que lo comparta. Así como una publicación normal. Si una publicación de algún accidente te queda como un mal sabor en la boca, imagínense este tipo de cosas. Pero bueno, tiene... Un mes más o menos que no publica nada, cuando todo julio estuvo súper súper activo, lo único que me preocupa es aquel de un ángel nuevo, quién sabe qué, y que sí etiquetó a un perfil nuevo y que ese perfil pues no hay nada de él. Es único que me quedó así como que uh, Como raro De todos modos déjenme sus dudas aquí eh, en los comentarios Si las puedo contestar A lo mejor los puedo contestar por Instagram Si hay alguna que otra cosa Pero bueno, espero que les haya gustado Los quiero mucho eh, Yo creo que va a haber videos hasta el viernes Porque subí dos días seguidos Bueno, ahí les voy avisando por Instagram Los quiero mucho y nos vemos al siguiente Besitos, bye Los saludos del día de hoy son para Gabo Méndez Uno más para Wendy Búbulubú me gusta ese nombre, para Romy Martín otro más para Beto Salas y Dania Acosta y aquí están los seis comentarios del emoji secreto, recuerden que lo doy por historias de Instagram y lo tienen que poner eh, pues en el video nuevo, los que nos vemos al siguiente